En el marco del Día Mundial del Riñón, pacientes médicos marcharon del Zócalo de la ciudad de Puebla rumbo a las instalaciones de la Secretaría de Salud Estatal y después a Casa Aguayo para obtener una respuesta a sus demandas. Los pacientes pidieron a la dependencia estatal garantizar el abasto suficiente de medicamentos para enfermos renales en las diferentes instituciones de salud pública. Lo que le estamos pidiendo principalmente a las autoridades es el, de, es el que tenga nuestro medicamento a tiempo, eh, nuestro medicamento se tiene que surtir mes a mes, ha habido ocasiones en que nuestro medicamento nos dan cada tres meses y pues tenemos que batallar para conseguirlo, el costo de nuestros medicamentos son muy elevados, se han perdido, trata, se han perdido este riñones, se han perdido tratamientos, ha habido pacientes que pues, prácticamente su riñón regresan otra vez a tratamientos sustitutivos como diálisis, hemodiálisis, lo que queremos es que pues, nuestro medicamento esté en tiempo y letra, o sea, que, que tenga nuestros medicamentos, no tengamos que comprarlos. Estamos buscando a veces la manera de tener este, eh, trueques de medicamentos para que podamos ayudar, ayudarnos y pues de eh, cierta forma pues, tener tener este nuestros medicamentos, es lo que queremos. Al llegar a la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, titular de la dependencia, recibió a una comitiva, la cual ingresó a las oficinas para entablar un diálogo. El funcionario les explicó que la distribución de los medicamentos para participantes renales estaba a cargo del Seguro Popular, pero indicó que ya se trabaja en un plan en Puebla para solucionar las demandas de los pacientes. Se acordó instalar clínicas especializadas en diálisis para todos los pacientes renales, los cuales estarán operando de dos a tres meses en el Hospital General del Sur y en el Hospital General de Tehuacán.